y chicos como están bienvenidos sean todos a una entrega más de rincón de rosy hoy quiero traerle esta hermosa propuesta de esta hermosa de estas hermosas argollas en cristales y sillas miren hoy vamos a hacer un trabajo muy diferente hoy vamos a trabajar con lo que viene siendo la, la expansión o darle una forma vamos a decir 3d o un poco más amplia a lo que vienen siendo nuestras argollas, por ejemplo, esta es una argolla pequeña y lo que vamos a hacer es ampliar un poco, miren, para que se vea un poco más grande, bien, si te gusta lo que, lo que está viendo, por favor regálanos un like, activa la campanita de notificación para que YouTube te notifique cuando hagamos videos nuevos. Gracias a toda la suscriptora y todo el que se ha suscrito a nuestro, a nuestro canal por regalarnos siempre un like y comentar nuestros videos. Recuerda que nos pueden seguir en todas las redes como el Rincón de Roxy. Bien, los materiales que vamos a necesitar para hacer este hermoso video o esta hermosa técnica tenemos mostacilla de la número 11, mostacilla de la número 8, cristales 4, tijera, aguja e hilo, vamos a utilizar el hilo ningún para esto y tenemos una argolla esta argolla mide alrededor de 12 milímetros recuerden lo que siempre les he dicho trabajen con los materiales de su preferencia o los materiales a su gusto y los colores a su gusto bien, para empezar ah, y también vamos a necesitar un poco de pegamento del F6000 vamos a utilizar este lo primero que vamos a hacer en nuestra aguja ya insertada con hilo limo. Recuerden trabajen con los materiales de su preferencia y el hilo de su preferencia. Me voy a enganchar en esta parte y vamos a hacer tres nuditos bien firmes, así de esta forma, así y lo vamos a llevar. No lo vamos a llevar, recuerden que en videos anteriores le hemos hablado de esta parte aquí, ¿verdad? Entonces lo vamos a llevar hasta aquí. Bien. Y apretamos. Antes de cortar este seso, vamos a asegurar de que nuestra pieza y nuestro hilo... estén asegurado y vamos a tomar una puntita de hilo así y de pegamento y la y esta punta que está, que está aquí vamos a cerrar porque ya no lo vamos a utilizar y lo que vamos a hacer es miren vamos a llevar nuestra punta y vamos a dar dos vueltas antes de cortarlo simplemente dos puertas para que el pegamento que pusimos ahí anteriormente asegure nuestro trabajo ¿Bien? disculpen el ruido ahora ya que está seco cortamos ¿Bien? ya que está seco cortamos ahora sí vamos a trabajar con las musasillas del número 8 y el primer paso que vamos a hacer que vamos a realizar es tomar dos mozasillas del número 8 de esta forma así como pueden ver lo vamos a llevar hasta la parte de abajo y vamos a centrar nuestro hilo por las Miren. Entramos nuestro hilo a través de la argolla y vamos a subir por la primera mozacilla del número 8. Como pueden ver. Recuerden, al principio nada es fácil. Este pedacito de hilo que ustedes ven aquí que se está viendo, no importa, lo pueden cortar después. Lo importante es que ya el pegamento que está aquí aseguró nuestra pieza. Bien en su hilo de esta forma así. y tomamos una musacilla del número 8 y vamos a pasar a través de la argolla así que quede de esta forma que nos quede la musacilla sobre la argolla así y pasamos nuestra aguja por la mozacita bien ahora para que ustedes no se me confundan vamos a cortar ese pedacito de hilo que tenemos ahí y listo ya lo cortamos ahora nuestro trabajo se repite tomando otra vez otra silla recuerden trabajen despacio con amor miren y siempre vamos a alar el hilo si gustan ese esto también lo pueden hacer con hilo nylon pero esta vez yo lo estoy haciendo con este hilo para que ustedes puedan ver la secuencia de los pasos. Esto se repite. Miren, aquí está nuestra, miren, con ayuda de nuestros dedos, hacemos que sostenemos la moza silla del número 8. de esta forma. Bien, vamos a repetir. entró por este lado primero lo único que uno que sacar es la motocicleta así de esta forma y volver a empezar bien ahora yo voy a adelantar todo este paso y vamos a llegar justamente hasta aquí recuerden que siempre lo he hablado en los videos anteriores aquí arriba en esta pestaña de aquí le vamos a dejar el link de unos cuantos videos que ya hemos realizado en nuestra plataforma o en nuestro canal de YouTube que indican cómo llevar la mozacilla hasta este extremo para que esa parte, miren lo que le hablo, para que esta parte no choque con esta al momento de ustedes cerrarla. ¿sí? Entonces, yo voy a adelantar y nos vemos cuando estemos aquí. Bien, chicas, miren. Estamos llegando hasta la parte donde le indiqué. Miren. Solamente nos cuesta poner una sola. Estamos poniendo la última ya. Miren aquí donde vamos a colocarla. Y hemos puesto la última. Aquí está, miren que no interfiere con esta parte de aquí donde toca cerrar el la argolla entonces, ahora lo que vamos a hacer es alar nuestro hilo miren, lo alamos con nuestras manos y lo que vamos a hacer es vamos a poner otra línea de mozasilla del número 8 sobre esta línea de mozasilla ok entonces lo que vamos a hacer es trabajar sobre dentro del hilo, miren, trabajamos dentro del hilo y lo que vamos a hacer es tomar dos musasillas de la número 8 y nos vamos a colocar en vez de aquí, si nos ponemos muy aquí vamos a quedar muy afuera. Entonces lo que vamos a hacer es tomar este hilo que está aquí en la segunda musasilla, como pueden ver y vamos a pasar nuestras dos mozasillas para que queden prácticamente una sobre la otra así, de esta forma ¿lo ven? bien, ahora tomamos una y esto lo vamos a repetir este paso también se repite estos pasos son repetidos como si, como ustedes lo pueden notar este es una técnica en peyote, que utilizamos mucho para decorar nuestras argollas. Y estas argollas son pequeñitas y lo que estamos haciendo es darle dimensión, hacerle un agrandamiento para que ella se vea un poco más grande, Bien. estamos colocando las musocillas. siempre de apretar su trabajo soltarlo un poquito para ver cómo va quedando para que no les que, no le quede espacio entre las mozasillas y la siguiente mozas que ustedes vayan a colocar bien siempre aseguren de alar su hilo con las mozas y estamos casi terminando de colocar las mozas base o sea esta que son las número 8 esas vienen siendo las mozas base aquí estamos poniendo la última mozasilla, miren colocamos las últimas mozas las la que son base para comenzar a colocar aquí donde están, vamos a colocar los cristales del número 4 y estos pasos se repiten nuevamente vamos a empezar con dos cristales del número 4 y nuevamente en vez de pasar por estas dos porque si no los cristales no van a quedar muy afuera vamos a empezar por esta por la segunda como pueden ver recuerden que aquí tienen que trabajar un poco más despacio recuerden de repasar sus cristales por ejemplo miren de esta forma aquí cuando pasen aquí miren para repasar el cristal pasen después que estén arriba del cristal pasen por debajo de las mozasillas así suban por estas que están aquí abajo y van a hacer esto y vuelven y se colocan en el cristal esta es la forma de repasarlo ven no se ve nada de hilo ni el repasado que ya han hecho yo no lo voy a repasar por el tema del tiempo pero si sí tienen que repasarlo tanto en nylon como en hilo Recuerden también de siempre, cada vez que terminen, hacer un pequeño remate en su paso ya terminado. si tienen que debaratar, que no se debarate por completo. ¿Sí? Ve lo que les comenté al principio, que esto es una técnica que se repite. Esto es prácticamente un paso básico. Cuando empezamos a aprender las técnicas de peyote y cuando comenzamos a elaborar bisutería, este es un paso básico. seguimos colocando los cristales solo nos cuesta tomar pues. estamos terminando recuerden de repasarlo aquí estamos bien aquí aquí lo que voy a hacer es que voy a bajar a este extremo por la moza silla traten de bajar despacio voy a que no se enrede mi hilo de esta forma y me voy me voy a pasar a través de la argolla voy a subir por esta mozasilla hacia el cristal así de esta forma voy a apretar voy a alar y voy a hacer un pequeño remate aquí lo único que tienes que hacer es levantar su hilo y se le enredó, levantamos un poco con ayuda de la tijera o ayuda de la de la pinza bien y aquí terminamos de colocar todo lo que viene siendo nuestra línea en cristal Ahora vamos a empezar a hacer esta decoración ya para finalizar nuestra argolla. Y vamos a tomar una musasilla del número 8, una musasilla 11 y una 8. Y vamos a trabajar justamente dentro de los hilos. Igual, el mismo paso, pero en vez de empezar en este que está aquí, vamos a empezar en este, al principio en este. Miren, así tiene que quedar. Entonces pasamos por la mozacilla del número 8. Así, de esta forma. Aquí tienen que alar poquito. Bien. Y así, miren aquí donde está así tiene que quedar el primer paso Bien. ahora tomamos una mozacilla del número 11 y una 8 y vamos a pasar otra vez de aquí sale nuestro hilo de la número 8 y vamos a pasar por el hilo que nos queda de frente este paso volvemos y lo repetimos tomamos una 8 una 11 perdón y una 8 atravesamos el hilo yo siempre lo pongo hacia la parte de atrás para que sea si me haga más cómodo paso por la mozailla para que ustedes puedan ver la 11 y la 8 y hacemos esto. otra vez miren vamos a trabajar en el mismo hilo en este en este en los hilos en esos hilos vamos a trabajar hasta dos veces y aquí vamos a trabajar otra vez porque lo que estamos haciendo es un borde y este borde lo llamamos embroidery, Ese borde va quedando nuestro borde, recuerden que trabajen con los materiales de su gusto y los colores de su gusto. bueno chicas recuerden de seguirme en todas las redes como el rincón de Roxy. y recuerden de regalarnos un like activar la campanita de notificación si te gusta lo que estás viendo para que nuestro canal siga creciendo Recuerda que puedes compartir nuestros videos también con la persona que más te guste o con todo el mundo si gustan para que nuestro canal siga, tenga mayor alcance Y aquí estamos casi finalizando nuestra argolla. Y hemos finalizado entonces vamos a subir hacia la parte de arriba igual nuevamente vamos a pasar por la moza silla de la número 11 que tenemos arriba bajamos otra vez y aquí miren con mucho cuidado aquí miren usted ve dónde están esos donde está ese hilo con mucho cuidado ahí despacio por favor para que no se vaya a amarrar no se vaya a hacer un nudo vamos a hacer un pequeño remate Bien. aquí vamos a hacer lo mismo vamos a recorrer otro poquito no es bueno hacer un solo nudo en un solo extremo o en un solo lado vamos a recorrer otro poquito nos quedamos en la parte de abajo y aquí vamos a hacer otro de igual forma despacio para que no se nos haga un nudo ni se nos vea mucho el hilo ahora vamos a subir de esta forma y aquí yo voy a hacer otro bien ahora con mi tijera voy a cortar bien Mira. y aquí ya están terminadas estas hermosas argollas eran pequeñas, pero ya le dimos una dimensión un poco más amplia. Miren. Y se ven un poco mucho más grandes. ¿Sí? Con la misma técnica. Quedan muy bonitas. Recuerden, trabajen con los materiales de su preferencia y los colores a su gusto. Bueno, si te gustó lo que viste y lo que estás viendo, por favor regálanos un like, activa la campanita de notificación y síguenos en todas las redes como El Rincón de Rosy. Recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben y nos regalan un like. Nos vemos pronto, hasta otra entrega, se si les quiere a todas, recuerden de seguirnos en todas las redes como El Rincón de Rosy. Bye.